Tiempo a todo, ¿no? Obviamente Pero bastante simpático el domingo, eh, muy muy entretenido Y por supuesto, bueno, eh, todavía estamos por el mid-game de, del directo ¿Y cómo estás tú, campeón? Quiero decir también que, bueno, el de Enrique pues me encanta Hoy he traído también eh, el juego de, de Lego Me ha encantado también, muy divertido Lego Star Wars, que salió hace dos días Súper divertido, y me ha encantado, sinceramente Se nota también Vale, intentar quitarle toda la vida posible Desde aquí, ¡wow! ¡Oh! Desde aquí, ¿no? Ahí vamos Tengo todavía la, la curación, vale, el escudo Wow. A ver si lo dejo para el final de puta madre. Ya estaría, ¿eh? Oh, what? Es que es una putada porque. Vale, se va para atrás, cabrón. ¿eh? Vamos para atrás, vamos para atrás. No saben al bicho, compadre. <ríe> ¡Hala! Te has quedado expuesto, cabrón. Es que en el pecho donde más.. La cagué yo. En el pecho donde más le quita, tío. O sea, fuera coña. Me va a dar. Es que es otra putrefacción roja menos mal que no me ha dado. Uf. Triunfo, triunfo. ¡Hostia! Me he equivocado, me creía que me había puesto vida. La madre que me parió Big Fail, ¿eh? Oh oh. Me he muerto, ¿no? Hostia, yo. Y soy gilipollas que voy para allá, ¿sabes? Bro, no me, no me toques las pelotas, muérete ya, no. Vale, ya estaría la animación. Vamos para allá. Corre, corre, corre, para que lo vea la peña. Eh, me da, me da tiempo. Let's go. Tengo un putrefacio roja, pero no pasa nada, gente. Olviden, ¿eh? Hago así, putrefacio roja de una. Hasta luego, putrefacio roja. Ya es puta, ¿eh? tú tan puto. ¡Uh! Bro, aquí parece que... ¡Hala! No me jodas, ¿qué haces aquí? Será bueno La sombra funesta era buena, ¿no? O sea, claro No sé por qué... Ah, o será Está infectado, ¿no? Por... Que viene de Rani la bruja A desgarrar su piel, hostia, pues eh, sí, ¿eh? Tiene todo el pintorro, gente, la madre que me parió No creo que me quite mucho, ¿no? O sea, bueno, aunque estoy abusando un poco de esto Voy a intentar pegarle ya, ver qué me quita el pobre hombre ¡Ah, se ha puesto vida! Increíble Compadre, no vea los frascos de esto, ¿no? Salen baratos dos por uno, ¿no? En el, el AliExpress, o oh puta. Vale, ok. Set de movimiento bastante guapo con las espadas. O sea, con las espadas. ¡Hostia! Pues sí que quita, ¿eh? Está bastante guapo el trade. No obstante, menos mal que me he cubierto ahí. Vale, no le desequilibro ningún golpe. Esta cámara es malísima para pelear aquí. Obviamente estoy jodido. Un momento. Vale. Voy a intentar sacarle el basta tío, con los meteoritos, ¿eh? Lo malo de todo es que se ponga... O sea, si se pone vida Una putada Creo que uno más si está, ¿no? Vale Vale, vale, corre, corre, corre, corre corre Vale, vale, me ha dado tiempo Que es otra, ¿eh? Que le quito más, mucha más vida, gente Cuando va a parar, ¿sabes? Le quito un mogollón de vida sí. Bastante duro el bicho, ¿eh? O sea, bueno No es duro en sí Pero es entretenido Puedo hacer nuevos... LOL Puedo hacer nuevos ataques, ¿eh? O sea, tengo nuevos... ¿Qué me da? Increíble Tengo nuevos putos ataques, tío guapísimo y yo exagerado el bugueo de la lápida, loco Casi me mata, ¿eh? O sea, casi, casi me mata aquí el maldito... Eh, bueno, la sombra funesta Menos mal Vamos a probar este, que este es nuevo Esto eh, es para adelante, ¿no? Ahí va Este también... No, este no es nuevo, coño Estoy empanado Ya no tengo magia Sabró, ¿y eso? Vale Kobayashi, bro Eh... Bueno. Lol, me ha hecho un... Casi me hace un basta... ¡Wow! ¿Qué? Guapísimo, bro. Guapísimo el ataque. Me ha merecido la pena que me hicieras ataque. Vale, este es súper baiteable. Me da el otro y me revienta, eh. Me voy a poner el, el frasco de esto, porque si no estaré jodidos, ¿vale? Ok, ahora es débil. Vulnerable. Vale, yo también, eh. Para el último toque me ha arriesgado demasiado. ¡Hostia! Que se pone el combate tenso, gente. Para el último toque. Bro, muere ya, ¿no? Mani Sombra funesta Bonita lucha Gracias, ha sido más complicada De lo que imaginé Súper guapo ¿Me dará su espadón? Súper guapo, ¿eh? Ahora por fin puedo eh, Presentarme ante ellos Hostia Esto es una despedida, cariño Qué guay, tío Es que esos dos eran eh, son, Bueno, son Qué guay, tío Y la llave del palacio de, ¡Uh! Let's go Oh, por fin podemos ir por allí Increíble Eso es para pillar, creo que Un, un, un, un cofre, un atuendo Algo así a ver, seguro que está cheto, pero al mismo tiempo seguro que es más fácil que esto, coño que es más, O sea, menos injusto que esto, mejor dicho Mano, debería haberte puesto ya hemorragia, ¿sabes? Debería, debería haber puesto... O sea, ¿qué coño? ¿Cuánto vas a resistir, tío? Ataque cola, vale, mando mal, eh, me ha pegado, me ha quitado el escudo Me ha matado a media cabra, mmm, inter increíble, interesting Vale, va a volar, ¿o no? ¿No va a volar? ¿Qué hace? ¿Echa fuego ahora? Vale, ahora sí que le ha dado la hemorragia, ataque cola Ataque cola que me puede dar No, vale Joder, macho Ahora sí que sí Este me puede matar con ese golpe El ataque de la espada Espero que el mando no me baile, tío En el último momento, hermano o Sabes qué joder Altamente tilteado ya con el mando, eh Lo peor de todo es que no tengo esta mina como para... ¡Uy! Ataque cola No tengo esta mina como para pegarle tanto, tío Es una putada eso Uy, me da Me da, me da, me da Concha su madre ¡No! ¡Esa es mira! No, uf Tío, es que no le da ni de coña porque no objetivizo. <risa> Debería de entrar ya a la última fase, tío, y, y caerse al suelo. Fuera de coña. Me lo está poniendo muy fácil. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Corre, corre, corre. Corre. ¡Corre, perro! ¡No! ¡Dale! ¡Uf! Increíble, es precioso, tío, el boss, ¿eh? Preciosísimo, pero al mismo tiempo es tontísimo, tío. ¿Cómo ahora no me han lanzado ni un ataque de fuego, gente? Ni uno, ¿eh? No, ni un ataque de fuego, compadre, ni uno. Y ahora. Bueno. Ni un ataque de fuego, tío, es muy falso eso Vale, ahora me va a lanzar eso Sí, tío, mierda, me ha matado ¿eh? en el último golpe Me ha matado en el último golpe, tío No, increíble ¡No, no! ¡No me jodas! Hermano, que estás muertísimo Dios, hijo Vale, no tengo la cabra, ¿no? Pero sí la puedo difundir Hermano, para el último golpe que te queda, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Apula! apula Y yo. 120k de arma te da, compadre. No vea. Hoja de luna de, de Aldula Y yo, compadre, es que te llamabas Aldula ahí. Eh, parecía el MMS. Ella, tío. Increíble. Aquí tenéis a reina. Ponerle el anillo. Miradla. Qué guapo, tío. Bienvenidos al final del Den Ring, gente. Me falta un boss, ¿vale? Después de esto, ponerle el anillo. Nice. Espero que lo hayáis disfrutado, tío. Espero que lo hayáis disfrutado. Está precioso. Esos son los dedos de, de los putos gigantes De las piba de los dedos Que dice, oh, puedo oler tus dedos, esa Increíble, súper bonito Escenificación 10 de 10 Precioso Preciosísimo, tío Con el anillo, eh Qué guapo Momentos súper tensos, tío Increíble pero guapo, tío, ¿Dónde cabarrina ya eh Papísimo, bro El mejor final es este, sin duda alguna, eh Recordad que lo mío es una palla no es un payo, eh O sea, aunque tengo una armadura tocha, tengo tetas, eh <risa> Me mola, tío Le hemos eh, servido, o sea, le hemos dado la lealtad ¿no? Nosotros desde el principio del juego Para poder llegar a, a cerca ahora Vamos a tener que visitar su... Su de esto, su torre, ¿vale? Ahora visitamos su torre y nos tiene que dar un, un set nuevo Literalmente Aquí la tienes, tío Papísimo, bro Creo que era ahora, ¿eh? Para... O sea, no, no quiero cagarla Pero creo que sí que, que me daba el set, ¿eh? Pero hay que buscar el cliché ¿En serio? Ah, aquí es donde nos dará el setup ¿Cómo? ¿A quién te has cargado? ¡Hijo de fruta! ¿En serio se cargó ese mago, bro? ¿Puedo hablar contigo, no? Vale, estoy gilipollas o qué Quería hablar con él, ¿sabes? De buen rollo Quiero probar el espador lunar ese ¿eh? Quiero probarlo, gente, a ver ¡Bruhra! Vale, no llega ni a palos, ¿no? ¡No llega! La madre que te parió, eh. No llega, eh, o sea, bro, bro, bro ¡Oye, oye, oye, tranquilo, vale, tú tan tranquilito, bro Qué guapo ese ataque A ver, te voy a bajar los humos, ¿no, hermano? Blade, tienes un poco de cum en la cara, eh O sea, fuera de rollo, bro Te quiero pegar con eso para ver cuánto te quita de vida ya está, ¿vale? Ahora ya te mato Tranquilamente, tranquilo Hola Me he comido ese, ese daño tan ridículo de un ataque básico Vale, tiene una, una puta espada que te llega De aquí a Pekín Express, pero bueno, estaría bien No le quita nada No lo congela, ¿no? ¡Hostia, que puedes seguir pegando! ¡Oh, guapí! ¡La madre! Me ha matado Uf, o menos mal eh, puedes seguir pegando con ese objeto? Guapísimo Eh. Hola, me he puesto un frasco de esto y no me lo has puesto Vale, pues hola, ¿qué tal, bro? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buena, ¿qué tal? Ok, me mató, ¿no? Y yo... O sea, ahora está súper radiactivo, men, ¿no? O sea, claro, porque estoy con tu, tu waifu, ¿no? Estoy con tu waifu solo que te ha dolido, ¿no? Te jodes, cabrón Te jodes, huevo. Y ese ataque, tío ¡No! Qué guapo, ¿verdad? Aquí el balta, por eso el balta tenía la... Ahora te dará el set de... Te dará su espada, te dará todo Hostia, el mando, ma... el mando se ha puesto loco al final, tío me va, me va a matar, me va a matar, gente Me va a matar, me va a matar a... Tío, tío, no hay derecho, bro no hay derecho, bro No hay derecho, hermano No hay derecho, eh. lo prometo Esto no hay derecho, tío lo del mando El cable y el mando De verdad que no hay puto derecho, tío Eh, bro Y que me quites todo La estamina que tengo también no, no hay derecho, bro, a eso Es que quiero hacerle un bastard Pero no sale, tío O sea, ahora Vale, ahora Bro eh, Creo que puedo atraerlo, gente, eh Sí, ya ha muerto ¡Hala! Pues el que voy a morir soy yo, creo yo ¿O oh, no? ¿Me da tiempo a vivir? Sí, vale. Bro, te hago un basta, oh, pobrecito. Blade. No te pongas nervioso, ¿vale? Que yo cuidaré bien de Rina. Dame tu set de, de, de todo, tío. Qué guapo. ¿Para dónde regio? Armadura de Blade. Guau, de... guantelete. Wow, Qué chulo. Nos ha dado todo su set, tío. Guapísimo. Por eso quería venir aquí antes de seguir el, la historia, ¿no? Descansar en Féretro. Aquí tenéis la cinemática Guapísimo, tío Súper guapo, guau wow. Estoy emocionado porque estoy llegando al final del Den Ring Y es un honor y un placer para mí Poder llegar a enseñaros este final, tío Increíble Está precioso, tío Está preciosísimo Os lo prometo Es la caña Este es el más difícil Recordáis, el secreto Se supone que este final es el que es secreto Hay que ver guías O dejarse guiar también Como Balta ha hecho conmigo, ¿no? No sé qué pasa, ¿eh? no me spoileé Pero se va a caer Y yo el feretro, Lol, ¿Dónde voy? ¡What! ¡La reviví, Scooby! Increíble, what the fuck is this shit, bro. No pensé eso, eh. Happens, eh, when you are a dead, bro. A dead, me. <risas> Madre mía. Amazing. Qué guapo. ¿Dónde me llevo? O sea, es que claro, creo que me lleva a lo del castillo este, Carlos. No, ah, no. Aquí es donde nos encontramos a la, a la marioneta, a la, a la piba, ¿no? Sí, tío. Sí, tío. Aquí, de, menos mal que he pillado el anillo y lo he hecho en orden, eh, gente. Menos mal. Qué guapo, tío. O sea, debería haberle quitado el casco, ¿no? ¿O no? Guapísimo el casco, la tía, ¿sabes? Mirad la estado ¿sabes? Hasta, hasta 80 horas entreteniendo, ¿eh? Esta, esta mujer ha estado 80 horas, bueno, casi 90, entreteniendo, tío. Increíble. Súper guapo. Me recuerda mucho a Dark Souls 3. Esta parte, ¿eh? O sea, literal. Eh, Féretro, a o sea, tumba, sales de ahí, empiezas ahí el yogo, increíble. Súper bonito. Vale, esquivo primero la primera, la primera onda, ¿no? plan, yo creo que o sea, es el principio Lo más coñazo, ¿no? Realmente Esquivo la primera onda eh... yeah. Ok, invoco Me pongo Esto, y hasta que no llega a él No me pongo el otro, ¿vale? Porque me ha pegado la cola Me ha pegado la cola, es que lo veo venir Hasta aquí no llega, ¿no, compadre? No ni nada, madre mía Vale, vale, me estoy acercando perfecto El tercer me voy a meter ya en su boca Y le voy a pegar, hostia, no, la cagué no, no, no, no, acerque que perro Vale, restablezco esta mina Voy corriendo y le pego la cabeza No le da, tío Que me hayas dado con ese golpe me parece innecesario, bro No me jodas, que va a hacer ese golpe ya Media vida para afuera Pues ya estaría, bro, explicado Madre, madre Madre, el amor hermoso Vale, ya me ha matado todos los bichos, el compadre Pues menos mal que tenía el escudo Bro, es que es la cabeza, tío donde le quito más vida ¡Pegadle, coño! No me jodas O menos mal Pa'lante, para atrás, para adelante pa hostia! Fus Eh, bro Adoro que te vayas volando Y que no sepamos dónde viene Me va a hacer la onda vital, ¿no? Sí Me la comeré Sí ¡Uh! ¡Qué potra! ¡hola oh, la, No, llego Hostia, la ha dado Increíble Vale, se ha quedado un poco ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Me, me ¡Uf, qué potra! No sé por dónde viene. ¿Me puedo hacer el ataque cargado, eh? Vale, no. Va a hacerme onda vital, ¿no? Sí. ¡No! ¡Dios, o qué! Queda a tener solo mejor, amigo. ¿Qué cojones? ¿Qué me ha tirado, yo? ¿Eso qué eres? ¡Un dragón de meteorito! Vale, se va a poner la fase, en la fase molonga. Hostia, ya la cagué, gente. Pues nada, volando, eh. A volar. Madre, del amor hermoso, tío Pues mira, menos mal que esquiváis Pues si no, me vea algo no bueno, Quítate, coño, la mano de esa raquítica que me tiene oh. Vale, vale, vale Le puedo quitar aquí máxima vida Y yo y mis bichos no están pegando, coño No, no, no, no, no, no, no no La lluvia esa de estrellas, no, tío Vale, va a hacer ya su fase favorita, ¿no? La fase de la imitación primigenia esa, tío ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Hostia, me cagué! ¡Oh, oh, oh sí lets go hostia la cagué oh oh Wow, vale, me arriesgo, ¿no? Sí Bits Astel, no eres nada, vale, bro No eres nada Can you hear me? Hey Recuerdos del innato Logro desbloqueado Astel, innato del vacío Guapísimo Wow, eh... Vale Ya sabéis, me sirve para pillar sus poderes y tal Está bastante guapo eso mm, Vale, bueno Hacemos esto Ahora sí que sí Jugamos tranqui, de chill aunque me daba tiempo a pegarle un, un lanzarroca desde aquí Creo Creo que aquí no llega eh, coña, ¿no? He gastado uno Hostia, pues sí que le ha llegado uno, eh, increíble Me encanta utilizar la magia eh, Va tan fluido en el Ring que da gusto, tío Os lo prometo, eh Da gusto jugar así, tío, en el denring. Ring Pues no vean, ¿no? O sea, está potente, maní. ¡Oh, mi cabra! ¡Oh, oh! Ma menos, mal, menos mal que tenía el escudo, gente Bro, no me he dado cuenta de eso Porque me quiero revivir la cabra, ¿sabes? En plan, joder Déjame en paz, ¿no? Revivir la cabra, tío Ese ataque es God, ¿eh? El ataque del bicho ese es God ¡Oh, oh! Vale, nada ¡Uh! Ese ataque me revienta Así me he dado, ¿eh? Vale, muere, muere Hermano Qué difícil pelar la cabra, tío Muchas veces Madre del amor hermoso eh, Casi la cago Oh, árbol de la eh, Siluria What?